Hay cierta incertidumbre, pues todo el mundo se pregunta qué va a pasar. ¿Será acertada la decisión de Joe Biden de en este momento cederle terreno a Nicolás cuando apenas se están sentando a exponer qué se piensa hacer? ¿Será que es conveniente o fue una decisión positiva el que Biden decidiera retirar las tropas de Afganistán? Porque si vamos a ver los resultados de lo que está pasando, sangre, miseria destrucción, no sé, esperemos que esto tome un cambio definitivo pero un cambio positivo viene la incertidumbre ya no solamente de Venezuela sino de la comunidad internacional, de los países circunvecinos de la Unión Europea porque no olvidemos que cuando Joe Biden arrancó su campaña, él hablaba de un progresismo pero si nosotros nos vamos a, a enfocar al progresismo ese vinculado a un izquierdismo a un socialismo, a un comunismo a un izquierdismo, al parecer lo que se ve a grosso modo es que Biden está siendo muy condescendiente Sencillamente está existiendo un ganador y sería el régimen De ahí que Donald Trump hace la crítica La peor decisión y la peor derrota que ha tenido los Estados Unidos en los últimos años Fue el abandono en estos momentos de las tropas estadounidenses en Afganistán ¿Qué va a pasar? Gran pregunta Toca estar al tanto Duele porque los que están ahí son hermanos duele porque hay muchas mujeres muchos ancianos muchos niños que están en una incertidumbre grandísima y quisiéramos nosotros Poder dar un aliciente, un baño de esperanza, desafortunadamente en este momento no sabemos y existe esa incógnita. ¿Qué pasa por lo menos en, en México? ¿Qué pasa con esos diálogos? ¿Será que sí son ciertos? ¿Será que sí están pensando en darle una solución a esto? Lucha de poderes es lo que se ve en esos diálogos, en esos diálogos de México, donde todos hablan del problema pero ninguno habla de la solución y más cuando Joe Biden... En sus últimas decisiones al retirarse de Afganistán fortalece a los talibanes y asimismo a los regímenes que tanto mal andan causando Porque si ustedes van y miran la mentalidad radical que tienen los talibanes a la mentalidad radical que tienen los regímenes es algo muy similar lo que hemos hablado, de pronto estamos hablando de la misma causa, pero con diferente nombre. Que haya un diálogo, totalmente de acuerdo. Pero comenzar a ceder terreno cuando apenas se está planteando las cosas me parece absurdo. Ahora, en estos momentos no sabemos hasta qué punto Maduro está hablando en serio. Dialogar no es entregarse, pero tampoco tragarse el uno al otro. Es de pensarlo. Tenemos que probar el termómetro y mirar hasta dónde Nicolás Maduro está hablando serio o dónde los de la cúpula chavista, arrancando de ese señor Jorge Rodríguez, que es un marrullero, hasta dónde están hablando en serio. Pero antes de iniciar los invitamos a, a que se suscriban a nuestro canal, le leen like, tiren la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. La idea es seguir informando porque gracias a ustedes estamos acá y gracias a ese apoyo incondicional de que le dan like, de que hacen comentarios, de que ven nuestra noticia podemos estar informando día a día de lo que está pasando, de lo que realmente está pasando. Asumiendo supuestamente la buena fe, vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Rodríguez en cabeza de... Del régimen de Maduro Y Blair en cabeza de la oposición Han leído las reglas para confesar y confesarse Conscientes de que analizarán el pecado mortal de la destrucción de Venezuela Porque independientemente Aquí no solamente En este momento me atrevo no solamente a echarle la culpa al régimen También a la oposición Porque la oposición se volvió a mañada. Yo no sé si es que la oposición está en una zona de confort Que también está comiendo Pero no hay solución Vuelvo y digo, están hablando todos del problema, pero nadie habla de la solución. ¿Qué pasa con el pueblo venezolano? ¿A dónde, ¿A dónde va a parar? ¿Qué hay que esperar? Jorge Rodríguez por el régimen y el abogado Gerardo Blay por la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. Con el canciller de México, Marcelo Ebra, el experto noruego en solución de conflictos, Dan Nylander y para sorpresa de muchos, un representante de Rusia. ¿Qué, qué está haciendo ahí? No tenemos ni la menor idea. ¿Qué no cabe? Tampoco cabe, pero está ahí No hay mecanismo al cual no se haya acudido Incluyendo corajudas protestas populares Y hasta destituir al propio Hugo Chávez en 2002 Incurriéndose en el error de una exagerada interpretación del Pox Esto está parado de cabeza donde reina la confusión, tanto en el régimen, pero más con respecto a la, a la mayoría que lo cuestiona. Ahí está el problema. No solamente el problema está en la confusión del régimen, porque el régimen ya no sabe cómo sostenerse. Y la opositora, tampoco porque, porque tampoco tiene como la base suficiente. No sé si es que están ambos están amañados en en su círculo de confort el primero sabe que acabó con un país refiriéndose al régimen disfrutando de enormes beneficios incluyendo un considerable enriquecimiento la franquicia del socialismo del siglo 21 una especie de bebé engendrado en el útero de venezuela pero que acabaron el país lo acabaron o sea no hay otro o muéstrenme otra cosa diferente es un artefacto criollo perfeccionado por fidel castro el genio tenebroso del pasado siglo 20 ha de mencionarse un gobierno de elección popular indirecta reconocido por Donald Trump. No olvidemos que Donald Trump estuvo de frente cuando lo estuvo gobernando. Pero tal vez la opción que mayor esperanza generara en los venezolanos por ese entonces particularmente era la expectativa de una intervención militar por parte de los Estados Unidos en rigor terminó siendo una forma de psicoterapia de las tantas interpretaciones científicas del sueño. A partir de ahí Donald Trump refutó que la peor decisión que ha tomado Joe Biden es haberse retirado de Afganistán. Es como dice el famoso dicho coloquial, mató el tigre y se asustó con el cuero. Y para completar el caos, Estados Unidos advirtió que podría haber más atentados en Kabul antes del fin de la evacuación. No olvidemos que ellos ya dijeron, vamos a irnos, ¿no pero ojo, oh, les están dando la despedida. ¿Y qué señora despedida? Sabemos que hay amenazas específicas y creíbles declaró John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, dentro del aeropuerto hay alrededor de 5400 personas, precisó el Pentágono. La amenaza de atentados persiste en Kabul tras el sangriento ataque del grupo terrorista ISIS-K. La salida de extranjeros continúa un día después del sangriento atentado que dejó al menos, óigase bien, por lo menos 170 muertos en Afganistán y entre ellos 13 soldados estadounidenses Y más de 160 heridos Esta gente no respeta a nadie Por eso dice ¿Qué tan bueno es poner la mano oro Y después ablandarla? gran problema. En estos momentos prácticamente Estados Unidos asume en solitario la tensa misión de concluir la mayor operación de evacuación de la historia de aquí al 31 de agosto, fecha elegida por el presidente Joe Biden para cerrar 20 años de presencia militar en ese país. Ustedes lo ven a diario, gente corriendo, huyendo, porque saben que lo que viene... No es precisamente un triunfo, sino más bien una derrota. Se logró evacuar alrededor de 12.500 personas en un total de 89 vuelos estadounidenses y de la coalición internacional. El informe por parte del Pentágono reveló que solo hubo un ataque suicida en el complejo atentado del jueves y no dos explosiones separadas como se creyó inicialmente. Este acontecimiento generó el pánico y la desolación decenas de personas muertas o heridas durante horas tendidas en las aguas sucias de un canal de desagüe que bordea el aeropuerto. Aparte de los 70 afganos muertos se suman los 13 militares estadounidenses y otros 18 heridos, la mayor pérdida del ejército estadounidense en Afganistán desde el 2011 seguimos comprometidos desde el comienzo de su administración este es su peor momento es algo que le está pasando a Joe Biden sin embargo prometió perseguir a los autores del ataque y hacerles pagar sus consecuencias Estados Unidos no se dejará intimidar dijo el mandatario pero bueno estamos en psicología inversa ¿no? a través de su portavoz Sabihullah los talibanes condenaron firmemente el ataque pero señalaron que tuvo lugar en una zona donde las fuerzas estadounidenses son responsables de esa seguridad el grupo ISIS-K estado islámico Khorasan Grupo yihadista ha reivindicado algunos de los ataques más sangrientos perpetrados en Afganistán en los últimos años que dejaron decenas de muertos especialmente entre los musulmanes chiitas. Aunque ambos son sunitas radicales, el ISIS y los talibanes son enemigos y muestran un odio visceral, mutuo esta gente acepta de todo en la cuestión de guerra, aquí no se salva nadie, solamente confiemos de que la decisión que está tomando eh, Joe Biden sea precisa y que no sea una ideología porque al ser una ideología los únicos que estarían ganándose en este caso los, los talibanes y los regímenes y volví y digo que tanto mal le han hecho a la humanidad Esperemos que esté actuando con cordura y que la asesoría que tiene el administrador sea bien guiada. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.